estamos transmitiendo en vivo. Dos comentarios. Benito Antonio Martínez, yo me pasé a Facebook, bueno, ya aparece. Gracias, Benito. Bueno. Gracias, Benito. Felices Pascuas, A todos. Sí, que la tenemos a María Laura. mira qué regalo de Pascua. La trajimos a María Laura. Sí. La República. No, tremendo, tremendo huevo de Pascua, Mali. <risa> ¿Vos sabés, que En este país en este país no hay huevo de Pascua, así que es una tristeza. ¡Epa! Bueno, habrá que comprar huevos comunes y pintarlos, como hicimos hoy en casa. Hoy hicimos... No hay huevo, bueno, el famoso huevo de Pascua acá no, no hay, no hay. Este, bueno... Así que acá estamos, Luisa Pope y Martina Monteverde desde República Dominicana, desde el medio del Caribe, con Mali, María Laura Vitale, que estás en Buenos Aires, ¿dónde estás? En Argentina. Estoy en Buenos Aires, a 40 kilómetros al norte de Buenos Aires, en una zona de, de mucho verde, rodeada de quintas y rodeada de árboles, así que es como estar en el paraíso terrenal, atrapadísimos en cuarentena y contenta de que me haya tocado acá, porque a veces... No estoy tan contenta de estar tan lejos de la ciudad, pero esto me juega a favor, así que. Yo también tuve suerte recién de ir a darme una vuelta en bici. Nosotros tenemos toque de queda, pero a partir de las 5 de la tarde. Ah, mirá. A las 5 de la tarde podemos circular un poco, así que me estoy dando una vuelta en bici cerca del mar. No puedo quejarme ah. de mi cuarentena. Wow. aparte me imagino el mar en República Dominicana, un sueño. Sí. Bueno, pero vamos a lo nuevo. Mali, vamos a lo nuestro en esta pascua, a mí me dicen desdoblamiento del tiempo, doble cuántico, y es como tipo película de ciencia ficción, o sea, ese nombre. Está bien, está muy bien porque en realidad justamente el otro día cuando íbamos, estábamos diseñando un curso y con el director del instituto donde donde donde yo donde ya se va a lanzar el, el curso, que es OLOS, en eh, Instituto de Counseling, eh, estamos hablando de qué marketinero es el nombre, porque está puesto como bien marketinero porque llama la atención y, y parece ciencia ficción, pero en realidad estamos hablando de una ley de la naturaleza, de una ley universal, y que nosotros podemos, por intuición, llegar a acceder, a conocer esa ley universal sin tener que estudiarla, por resonancia y por intuición. Así que podemos decir que, que el nombre es atractivo, pero en realidad estamos hablando de la conexión con nosotros mismos a través de la intuición y a través de los instintos y aprender ese lenguaje. Y con, cuando aprendemos a comunicarnos con el instinto y con la intuición vamos a acceder, no a, um, o, o cuando nosotros decimos estamos meditando y permitimos de repente darnos cuenta de la conexión con el universo y nos damos cuenta de, a veces de cómo funciona todo, como el simple hecho de darnos cuenta cómo funciona la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Ya en ese momento estamos conectando con nosotros mismos en distintos espacios-tiempo y en eh, nosotros mismos en relación a un entorno mayor. Entonces, a esta ley se accede por resonancia. ¿Por qué por resonancia digo y no por razonamiento? Porque justamente la intuición es, y los instintos procesan información de nuestro entorno mucho más veloz que la razón, entonces por eso digo que se accede por, a través de la información que nos llega por intuición o por instintos a través del agua del cuerpo, ese intercambio con el entorno es a través del de agua del cuerpo, partícula onda de información y viaja más rápido que un pez en nuestro cuerpo, entonces, eh, ley de desdoblamiento en el tiempo es, es una ley universal porque todos existimos dentro de ella y de, digamos que si, si tenemos que explicar el, el, el nombre de esta ley, sería darnos cuenta que percibimos simultáneamente en distintos espacios tiempo a la vez, o sea, en distintas frecuencias de captación o de percepción de realidad en simultáneo. Garnier describe siete frecuencias, el científico que, que descubre esto lo, lo redescubre porque ya había hablado Einstein de esta de la ley de la relatividad, que es el, la base de esta ley, y además de en siete frecuencias, en tres tiempos a la vez, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué digo pasado, presente y futuro? Porque cuando yo ahora eh, traigo un recuerdo del pasado al presente, estoy hablando de, de existir con mi mente consciente en un tiempo cronológico, ¿no? A partir del reloj, lo que estábamos haciendo hace cinco minutos ya pasó y el futuro no llegó, ¿sí? Pero a nivel inconsciente, el pasado, el pasado. ¿Y cómo es eso? A nivel inconsciente, o sea, a alta velocidad de procesamiento de información, de captar información inconscientemente, el pasado, el presente y el futuro son tres frecuencias, son tres velocidades de procesamiento de información. ¿Y cómo, cómo lo podemos entender? ¿Cómo que nuestro inconsciente es estar en un A ver, ¿se imaginan cuando están en un shopping y tienen una pantalla gigante donde ven varios televisores en simultáneo y en donde miran van a ver imágenes de cosas que están pasando en el presente, por ejemplo en un noticiero, pero también van a estar mirando eh, una película o van a estar mirando ciencia ficción o cosas que pasaron en el pasado, pero donde están ustedes observando, percibiendo o mirando, ahí están en el presente, ¿sí? ¿Pero qué están mirando? ¿Están mirando algo del pasado, algo del futuro o algo en el presente? A ver, es un poquito para que se entienda qué quiere decir que coexistimos en distintas frecuencias, en distintas velocidades y en tres tiempos a la vez. Conscientemente, pasado, presente y futuro, pasado ya pasó, futuro no llegó. Inconscientemente, en alta velocidad de percepción de información, Pasado, presente y futuro son tres frecuencias en simultáneo. Pasado más lenta, futuro más veloz. Y nuestro inconsciente, donde está observando, es donde está en el presente ese observador. Puede ser que traiga una imagen del pasado de nuestra memoria, algo que nunca sucedió, que puede ser en el futuro, un futuro posible. Como cuando estamos soñando, que mezclamos todo, es una ensalada. ¿sí? Entonces, por eso, cuando hablamos de ir a terapia y tratar de resolver problemas del pasado o traumas del pasado, en realidad no son traumas del pasado. Están en una memoria neurológica y nosotros accedemos a esa memoria y en el presente traemos información de esa memoria. Entonces, básicamente está sucediendo en el momento que traemos una información del pasado al presente. Por eso ahora desde la neurociencia se descubre cómo funciona la, la, la neurología ¿Y para qué vamos a terminar hablando del pasado mil horas como hacíamos en psicoanálisis? Que no digo que esté bueno porque está bueno para conocerse uno mismo, pero si yo quiero transformar rápidamente mi pasado, un atajo sería tomar eh, partes de mi pasado, traerlas al presente, mi pasado traumático, lo que quiera modificar, y cambiar mi interpretación o mi percepción de ese pasado en el presente. Total, para mi inconsciente, ese pasado que está guardado en una memoria, el momento que yo lo traigo al presente, está sucediendo en el presente. Para el inconsciente, el pasado, presente y futuro están ocurriendo. Es lo que yo pongo atención ahí. ¿Entienden? Por eso las neurociencias tienen estas terapias de avanzada que van directamente a traer... Sí, nosotros podríamos modificar rápidamente el estado trayendo una escena del pasado al presente. Corta, Luisa. ¿Vos me escuchás, Mali? Mi, mi, mi, eh, lo del pasado, no o escucho. sea, vos, a, Mali no. a A vos se te corta, luz, lo que, lo que te trauma, vos lo traes al presente, esta escena que te traumó, tu inconsciente lo toma como si estuviera pasando en ese momento y vos hoy, con tu percepción, tu maduración en el estado en el que estés, lo modificás y ya sa lo sacás, digamos, esa mala experiencia que tuvieron. Ahora, ¿y el futuro que no existe, que lo soñás como a vos te gustaría que sea, para que el inconsciente lo vea? Porque el pasado uno se lo acuerda, lo trae, el presente lo está viendo, ¿y el futuro? Claro, está bien, perfecto. Bueno, eso es un poco, ahí, ahí hay una polémica con el futuro. Voy a ampliar un poquito más lo del pasado porque es interesante que cierre un poquito el tema antes de empezar a hablar del futuro. Cuando yo traigo un pasado traumático porque lo quiero transformar y estoy harta de cargar con este pasado en donde fui, o oh, no sé, o violentado, o viví en una guerra, o viví este, un hecho traumático. Ahora es un muy buen momento para abordar ese pasado y transformarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque yo puedo en el presente reconectar esa imagen guardada en la neurología del pasado como si fuera una red en donde hay guardada información, ¿sí? Y se dispara en el presente, cuando la traigo al presente, la recuerdo, se me disparan emociones conectadas a esos recuerdos, ¿sí? Por ejemplo, yo de repente me acuerdo, no sé, que me, que, que me, me atropelló un auto, lo que fuera, me mordió un perro, no sé, y de repente empiezo, me pie, puede latir el corazón, lo que fuera. Entonces, para el inconsciente ¿qué está pasando en este presente. ¿Qué hago en esa situación? Bueno, si estoy acompañada por alguien que trabaja con estas metodologías nuevas... Lo que va a hacer es activar en el presente el hemisferio izquierdo. ¿Y por qué el hemisferio izquierdo? ¿Qué es lo que hace el hemisferio izquierdo? En el hemisferio derecho tenemos guardada toda la memoria del pasado. Porque eso es lo que hace el hemisferio derecho. O sea, percibir, percibir, percibir. Lo hace todo el día. Percibe, percibe eh, olores, sensaciones, imaginarios. Bueno, el izquierdo ordena y guarda y cataloga y ordena en cajitas y lo ponen en algún lugar que yo después pueda ir a buscar. Por ejemplo, pongo mordedura de perro en A7, <ríe> o pongo mamá me pegó en B8, ¿no? mamá me pegó adelante de mis compañeritos de colegio, pónganle, no sé, no me pasó, pero lo puedo poner como un ejemplo. Entonces, eso lo estoy haciendo en el presente, estoy guardando una información del pasado en un lugar donde hoy lo puedo reconocer. Se puede hacer con movimientos oculares, como hace el MDR, lo, o, con el, o mientras tanto puedo hacer tapping, que es golpecitos izquierdo-derecho como para estimular ambos hemisferios, o lo puedo hacer simplemente tratando de sincronizar hemisferios de cualquier otra manera. Yo uso la alineación, ¿no? como que hago una línea vertical, del, del 1 al 7, del 7 al 1, y ¿qué pasa? En ese momento, en vez de estar guardado en, en un lugar de la memoria donde no puedo acordarme, no puedo reconocer, como en una bolsa de gatos porque yo era chica, porque en ese momento la emoción no me permitió que el izquierdo catalogue, porque eso es lo que hace instintivamente el cerebro. Cuando viene una situación de mucho estrés, para, para, o sea, de una situación, por ejemplo, de defensa o de mucho miedo, es como que queda eh, el izquierdo queda anulado y lo único que actúa en ese momento son los instintos de supervivencia básico. Entonces yo lo que hago es traer la situación del pasado, tener activo el izquierdo, catalogarlo guardarlo prolígitamente en alguna estantería, y entonces ya estoy teniendo una posible reac eh, digamos, reacción o respuesta, perdón, porque ya no sería tanto una reacción, una respuesta distinta a la que solía tener. Y esto sirve muchísimo, por ejemplo, para los que tienen eh, miedo a volar en el avión, o claustrofobia, agorofobia, o ataques de pánico, ¿no? Lo, lo que hago en el presente es traer alguna situación traumática anterior, en el presente la, la recableo o le cambio el cablecito, y en vez de conectarla, a, como cuando nosotros antes, eh, para conectarnos con alguien por teléfono, había que enchufarlo en algún lugar del tablero. Bueno, lo saco de, de esta posición y lo conecto con otra línea telefónica, donde la respuesta sea menos reactiva o menos instintiva y menos panicosa. Y como yo en el presente estoy tranquila, ¿sí? Dice que a veces uno tiene no sé, miedo a volar o, o, y uno no sabe por qué lo tiene. ¿También puede rastrearse eso? Sí, eh, ahora, depende de cuándo te sucedió. ¿De 0 a siete años? La gente que tiene miedo a volar no es porque tuvo una de avión, ¿no? le pasó algo, hay gente que tiene miedo a volar porque tiene miedo a volar y no sabe exactamente por qué, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, lo habíamos trabajado con Lu, porque debo, debo acá, ya que está, comentar que Lu tiene un año entero de trabajo con, con la ley de desdoblamiento del tiempo y, y fuimos procesando un montón de cosas y habíamos hecho, ¿te acordás Lu? Una, una de las dinámicas que hicimos eh, fue traer información de 0 a 7 años, porque cuando uno tiene esa edad, queda registrado en otra, en otra parte de la memoria y muchos de los recuerdos quedan como anulados, sobre todo en ese, hasta los siete años, ¿no? Entonces hay que trabajar como en otro estado de conciencia o en otra frecuencia mental. Hay que como, ir como en estado como semi y, y muy relajado, onda... Le llaman deta o teta, ¿no? T -h -e -t -a. Bueno, entonces uno en ese estado, de repente aparecen recuerdos o sensaciones que estaban grabadas, sobre todo si, si yo era bebé o era muy pequeñito, uno o dos años, van a aparecer más sensaciones, ¿no? Por ahí si yo tenía 6, 7, me pueden aparecer alguna escena concreta. Pero entonces, una vez que aparece, directamente se recablea, <ríe> ¿No? Y se hace que el mapa no sea una respuesta a algo o a una situación desconocida en donde actúa el instinto porque no reconoce el, el, el evento, y de repente empieza a ser un hecho nuevo para el cerebro. Cuando es un hecho nuevo, ya no, no es que el instinto viene a sacar las papas del fuego. Entonces me permite a mí que yo, y esta es una palabra muy importante en el tema del desdoblamiento, que yo anticipe. Anticipe. Quiere decir que yo me la veo venir, me veo venir la reacción. Por ejemplo, voy a, va a despegar el avión y yo ya me doy cuenta que un instinto está activo y yo me quiero calmar y entonces empiezo a controlar, a, a manejar la respiración y ya tengo más herramientas. Puedo empezar de nuevo a hacerme golpecitos, movimientos oculares, eh, pero ya me la veo venir y no entro en tener miedo al miedo, ¿no? Porque el, lo peor en los ataques de pánico es tener miedo al miedo y no poder salir de esa emoción. ¿No? Entonces, este, eso es lo que, lo que se trabaja eh, ahora en, en, en procesos que son breves, cortos, al grano, al punto. Yo no estoy hablando ahora de la ley universal en sentido amplio, la ley universal del desdoblamiento en sentido amplio, la estoy llevando a lo que es lo terapéutico. Algunos, eh, cuando ven los videos me dicen, pero esto no, no, no es la ley de desdoblamiento, es lo terapéutico. Sí, yo si quieren puedo hablar también del otro. Ahora salió... Este, este aspecto, la aplicación en el día a día y cómo nos puede ayudar eh, para el autoconocimiento o para el desarrollo personal. Pero esto es como hablar de la ley de gravedad, ¿entendés? Es como si yo te dijera, si yo me caigo de un árbol y la ley de gravedad, boom, voy a lastimarme contra el piso. Entonces, llevado a lo cotidiano y no te tires del árbol más de 7 metros porque te vas a lastimar. Bueno, acá pasa lo mismo. Estamos hablando del aspecto de la aplicación del desdoblamiento en lo que es el autoconocimiento y el desarrollo personal, que es algo que poca gente lo hizo porque, digamos, esto, el descubrimiento del aire de la desdoblamiento es muy reciente, y la aplicación justamente a lo que es el día a día eh, también, no, está no, hace mucho. Eh, entonces, eh, es bastante vanguardista toda esta, esta conversación. Escuchame, Mari, yo te iba a preguntar una cosa, porque también eh, veo mucho, bueno, yo trabajé un año y pico con vos, pero veo mucho esto de que cuando hacemos un trabajo eh, aplicando esta ley, la pregunta sería cuánto tiempo uno tarda en, en volver a revivir situaciones y ver el cambio, o sea que la aplicación, el, el poder recablear, como volver a construir un pasado que ahora te es afín para lo que vos querés vivir en tu vida, lo que querés experimentar, ¿Cuánto tiempo tarda en, en verse el resultado? Yo sé que no existe un parámetro general para todo el mundo, pero digo vos, que puedes compartir de eso? ¿Te suena la palabra cuarentena? Estamos viviendo la cuarentena global. Muchos hablan de que en realidad lo que estamos viviendo es la cuarentena del planeta, que el planeta se está limpiando, justamente. A ver, cuando entramos en, en procesar la información, de nuestra memoria que puede estar en nuestro cerebro o puede estar, no lo dije hoy en esta charla, pero lo dije en varias charlas, puede estar en un espacio de infinitas posibilidades a manera de partícula onda de información y energía en lo que antes llamábamos vacío, ¿no? Y ahora se sabe que hay energía e información. Entonces, ¿cuánto perdura una información en un espacio de información o en una memoria en el universo? Tarda como 40 días. ¿No? y de ahí viene el tema de los virus, y la cuarentena, y los 40 días, ¿no? que hay que esperar para que algo cumpla un ciclo o un proceso. De hecho está muy relacionado con la astrología, ¿no? porque en la astrología tenemos eh, que justamente el doble cuántico va recorriendo cada espacio de información, de cada signo astrológico, ¿no? de, de, hasta tres días por cada espacio, acuario, piscis, lo que fuera y después tres días más para sintetizar toda la información. Imagínense como una PC que va a recorrer toda la memoria en 40 días. ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, entrego alguna situación conflictiva de mi vida, individual, eh, no sé, la relación con mis hijos, que ahora en cuarentena no me están lavando los platos, no comen 10 no, no, no, veces más y yo estoy ¡ah! conflictuada. Bueno, entonces no lo puedo resolver, ¿no? El tema de poner los límites con amor. Gurú no soy, aún. Entonces, a la noche lo entrego, antes de irme a dormir, lo entrego, ya sabemos, ¿no, Lu? A la esencia original, o sea, a mi origen, a mi esencia, al punto cero. Y yo me olvido del tema y me voy a dormir tranquila, sin tratar de resolverlo. Y muy, muy importante, el momento previo al adormecimiento, estar en un estado de equilibrio, sin emociones, sin pensamientos, eh, sin eh, este, creencias, sin juicios de valor, tratar de estar, estar muy pero muy equilibrado, ustedes que son expertas en, en meditación, en yoga, y tienen un montón de estas dinámicas, usen cualquiera que les venga bien, la idea es estar equilibrado y entregarle, digamos, esto que yo percibo como conflicto, que es una ilusión, porque eso es la ilusión, de nuestra supervivencia básica, creer que tenemos que permanentemente estar sobreviviendo y eso es para lo que está entregado el cerebro, entonces yo entrego ese conflicto de supervivencia básica o esa, ese conflicto de los chicos no, no, no, no me están ayudando, me estoy volviendo loca, encerrada con, <risa> con tres adolescentes que comen, que no limpian, que, ¿no? y ya no tengo ni orden, ni paz, ni nada, entonces lo entrego con una intención de que mi doble cuántico o mi percepción en un espacio-tiempo más veloz, me traiga respuestas o me traiga otras alternativas. Y ahí viene un poco lo que había preguntado Martu de las posibilidades futuras. Si yo no hago esto, probablemente lo que me traiga el doble cuántico va a ser más de la memoria del pasado, de todo lo que yo guarde como experiencia de vida, más lo que guardaron otras madres que tuvieron el mismo conflicto, porque las respuestas no son solo de mi doble cuántico, pueden ser de otros dobles. Pero si yo, si yo en cambio lo que hago es entregarlo a mi origen, salgo de esos programas de supervivencia básica del pasado, y lo que me van a venir son respuestas alternativas, creativas, nuevas, de las infinitas posibilidades futuras. Porque como la frecuencia del pasado es más lenta, si yo me voy a dormir pensando en problemas, van a buscar el doble cuántico, respuestas al pasado, la frecuencia lenta, hay más carga gravitatoria, la memoria es memoria del pasado, frecuencia lenta, va a ir a buscar ahí, a esa parte del disco rígido. Si yo, en cambio, cuando me voy a dormir, entrego, me alineo con el punto cero, que siempre equilibra la ecuación, ¿no? El origen, el vacío, eh, la esencia, como lo quieran llamar, cada uno tendrá su nombre, ¿No? Eh, entonces lo entrego ahí, lo que va a venir son respuestas del futuro, frecuencias de, alta, de, de de más velocidad de procesamiento de información, y pueden ser nuevas respuestas, que todavía nadie nunca no, ni tuvo como posibilidad para resolver ese problema. Entonces, ¿por qué? Porque en un punto de vacío, cuando yo estoy neutra, la alta velocidad o las frecuencias o las respuestas de alta velocidad vienen a mí. Si yo estoy con mi observador, en el pasado, o pienso en el pasado, o trato de buscar respuestas en lo que yo ya sé, voy a traer, como mi, mi cerebro es muy lento y mi procesamiento de información a nivel consciente es más lento, voy a traer respuestas de la memoria lenta, del pasado. ¿Se entiende? Entonces, Mali, así para, para la, la señora normal que está en la casa, entonces... Dice, bueno, me acuesto a dormir, no pienso en el problema. El problema, chau, me apuesto a dormir en paz, sin pensar sobre todas las cosas. Entonces, la respuesta, voy a decir, la respuesta me viene. Entonces, no entiendo lo que me querés decir, pero la señora que está en la casa, ¿qué te viene? Vos te levantás y qué tenés una sensación de tranquilidad el otro día cuando te levantás? ¿La sentís en el cuerpo? ¿Te aparece escrita en la, en la puerta de la heladera? <risa> Bien, buenísima la pregunta. Todas ellas, Martu, todo eso, o sea, te puede encontrar la vecina de enfrente que te va a decir, vos sabés que vino a vivir mi hija, uy perdón, se me fue el, <risa> se me fue el auricular, vino a vivir mi hija con, los nie... con mis nietos y me estoy volviendo loca y resulta que fui al psicólogo y el psicólogo me recomendó tal cosa y vos decís, no puede ser, es justo lo que yo estaba viviendo lo mismo con la cuarentena y la vecina de enfrente me está contando, me está dando la respuesta a esta solu eh, o la solución a esto que yo acababa de entregar, o lo que yo digo, derivar, ¿no? ¿Me escuchan? Ah, yo ustedes no. Ah, ahora sí. ahora sí, estoy escuchando tu respuesta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Así como vos dijiste, al otro día voy a, a tener la sensación de tranquilidad y de paz. O sea, me despierto a la mañana con una sensación como de... Ay, qué bien me siento, estoy en paz, estoy tranquila, no tengo nada que me conflictúe. Ahora, si yo después empiezo de nuevo a carburar, acuérdense que cada pensamiento, cada imagen mental que yo tengo puede tener una repercusión en, en, en, a nivel emocional, ¿no? Si yo de repente me acuerdo que tengo que, un problema de, no sé, que se me, estoy pagando la FIP, se me colgó la computadora hice doble pago y tengo que resolver eso, truco, enseguida ya estoy de nuevo con una emoción, con ansiedad, con angustia, con lo que fuera, porque pensé en eso y inmediatamente se me activan las emociones. Pero eso pasó después. Y si yo me levanto a la mañana tranquila, es que estuve bien a la noche. Derivé bien, entregué bien, solté todo. Y este, lo que me va a pasar como respuesta van a ser. Respuestas de alta velocidad, ¿cómo reconocerlas? Percepciones. Por ejemplo, tuc, me va a caer una ficha y voy a decir, ¡ay, cierto que yo tenía un libro donde explicaban cómo relacionarse con los chicos para poner límites con amor, o de repente, eh, sincronía, abro la, el diario del domingo y me encuentro que el titular del dia, de, de la tapa de la revista del diario o uno de los artículos trata de cómo ponerle límites a los chicos en la era de la tecnología, ponele. O sea, me voy a encontrar con respuestas por sincronías, por... Eh, por intuiciones, por caídas de fichas, se sabe, ¿no? Allá sí, caídas de fichas, en todos los países lo decimos igual, que de repente me doy cuenta de cosas. Percepciones. Eh, de repente, eh, algunos, algunos tienen telepatía, algunos canalizan, algunos, pero son todas respuestas que nos son posibles a todos, porque todos compartimos el mismo tipo de funcionamiento, de, de evolución en el funcionamiento seres. Esas, esas cosas entonces, Mali. Uno dice de pronto, no lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer, ¿no? ¿Sabes lo que me quedó? Claro, justo empezamos, justo estaba pensando. En realidad es que hicimos bien como si fuera un, un trabajo, digamos. A veces que lo, lo debemos hacer sin querer, me imagino. Exactamente. Es lo que se llama sincronías. Eh, es lo que se llama, eh, lo que nosotros llamamos casualidades, en realidad son sincronías. Lo que yo querría ahora hacer un parate es que, como tenemos un programa que puede ser que se corte en este momento, lo que podemos hacer, si quieren, es eh, hacer un break y volvernos a conectar en vivo si se llega a cortar. Porque no, puedes... No, mal. No, no no se va a cortar, no se va a cortar. Ok, ok. Bueno, sigamos entonces. Pero le digo, si se llega a tener algún corte, si quieren esperar los que están en Facebook, que sigan. Okay. Yo quería ver si había alguna pregunta, porque había varios comentarios, estaba mirando a ver si había alguna, alguna pregunta del... Yo lo que te iba a, a decir... A preguntar, en verdad, uno comparta que cuando el pasado, que uno quiere recablear, eh, puede ser que muchas veces uno eh, reviva emocionalmente por ahí, no en el mismo momento pero al otro día con esta derivación nocturna, que por ahí ahora la podemos ampliar un poco más, pero digo uno reviva en ¿no? y luego nuevo cuando esas emociones se activan eh, ¿cuál es la mejor opción? No, desde la ley y desde el doble cuántico, ¿cuál es la mejor opción? porque a veces uno, en el momento que hace una sesión Abre, se abre a, a encontrar esa, esas memorias y recablearlas después deriva la noche y en algún momento de la semana o de los días que pasan, pues, sobrevienen emociones, ¿no? emocionalidades. Eh, ¿Cuál sería la, lo que vos le recomendás a alguien que está haciendo este trabajo, sí. estas cuarentenas, estos procesos? En... Sí. Ahí se cortó, pero te escuché la pregunta. Es muy buena pregunta. Y la respuesta es el manejo de la percepción a lo emocional. Sí. Eh, la, la respuesta es el manejo de la percepción. O sea, justamente lo que yo trabajo es el entrenamiento de la percepción. ¿Qué es el entrenamiento de la percepción? Sería dónde pongo mi atención. Si, por ejemplo, a mí me viene una situación. A ver, estaba para... Ah, mira, me voy a, me voy a basar, en, a ver, Jorge, si este ejemplo te sirve. Está Jorge Gotas acá en línea, que es deportista, juega en primera de rugby. Vamos a poner un ejemplo para él. Está Ceci Burgos, Ceci, saludos, Benito, Antonio y María Ercilia. Bueno, les mando saludos a todos. Vamos a poner este ejemplo. Pongámosle este, que hay un deportista en la cancha, ¿no? Anticipación al deporte, lo llamo yo esto estuve trabajando con, con polistas, con futbolistas, con rugbyers, este tema con tenistas sobre todo, y lo, lo uso yo para el deporte. Yo estoy jugando al tenis y de repente me viene a ver la capitana del equipo o se llena el, el, la tribuna con gente del equipo contrario, y yo que estaba muy concentrada jugando, de repente mi atención va a ponerse en la gente que me está mirando, ¿sí? y me distraigo, me desconcentro. Entonces, esta atención hace que yo esté pensando, uy, van a pensar que juego mal, o van a pensar que, que no estoy rindiendo como antes, o me van a estar jugando por mi juego, o porque estoy perdiendo, ¿no? Entonces empiezo como a, a tener pensamientos que enseguida me generan emociones, y ¿qué hago? Saco el foco del juego, del presente, del enfoque en la pelota, eh, del enfoque en el partido, y lo pongo en... En, en un plano mental que me va a generar justamente por estos pensamientos me van a generar emociones las emociones que es emoción energía en movimiento me van a descentrar me van a desenfocar o sea lo que van a hacer esas emociones es sacarme de ese proceso de fluir eh, lu vos que eh, las chicas ustedes eh, pueden llevar este ejemplo a la comedia musical no que ustedes eh, son profesionales en comedia mu musical hay un artista en el escenario está cantando, le pasó a la hija de una amiga mía y se le corta el micrófono, se le corta el, el sonido. Y la nena esta entra en pánico porque dice hay 500 papás mirándome, yo no puedo cantar más porque por más que cante no me escuchan, no sabía qué hacer. Se largó a llorar la chica y al rato se acuerda de este ejercicio que habíamos visto de sincronizar hemisferios. O sea, lo que se pone a hacer es imaginarse una línea en una pantalla mental, una línea vertical ¿no? que le hace subir, pone todo ahí en el punto 0, le llamo yo, pone todo lo que le está pasando ahí, hace subir de plano 1 al plano 7 y lo hace bajar de plano 7 al plano 1, vacío, lo llena de cosas, lo manda al origen, a la nada, al neutro, al punto de, de donde se equilibra la ecuación, digamos, manda suelta todo ahí, ¿sí? entrega toda esa carga, y de repente se queda tranquila y le va haciendo bajar vacío. Está, entonces lo que estuve haciendo en realidad es sacar la atención de la emoción y ponerla en un punto adelante mío donde ambos hemisferios van a empezar a hacer nuevas conexiones neurológicas, sinapsis nuevas. Pero ya no van a hacer sinapsis en relación a mi memoria del pasado, de los miedos de que me juzguen si juego mal, si juego bien, si valgo más, si canto mejor o peor, sino que estoy en el presente Saliendo de la emoción, ¿por qué salgo de la emoción? Porque al salir de los pensamientos que generan emociones, eh, me conecto, digamos, en el presente con la sincronización de hemisferios, eh, el, neutro, el neutro me va a rápidamente salir, sacar de estos pensamientos que me generan emociones, me voy a tranquilizar y voy a permitir que respuestas de alta velocidad me lleguen. O sea, que intuiciones me lleguen. En vez de actuar por instinto, que sería miedo, salir corriendo, esconderme... <risa> ¿No? Bajarme del escenario y empezar a llorar. Eso sería una respuesta instintiva de, de, ¿no? de la angustia, del estrés, de la memoria del pasado. Pero si en vez de hacer eso, y yo te puedo asegurar que todos los jugadores deportivos o los artistas de alta performance y que son los número uno en lo que hacen, sépanlo o no, deben entrenar en esto. Porque si no, no podrían estar en donde están. Porque si un artista en el medio de un show de repente se le cortó el sonido y tiene. Tres, no sé, 30.000 personas mirándolo, si no tiene un entrenamiento en esto, no podría estar en donde está. <ríe> Entonces, eh, lo van a ver, en muchos jugadores tienen rituales, ¿rituales para qué? Justamente para estar enfocados, para estar concentrados, tienen manejo de la atención o manejo de la percepción. Y ese es el avance que hay hoy en día, ya no se trabaja tanto desde lo físico y nada más como era antes que por ahí se cuidaban la alimentación, lo siguen haciendo, se, siguen cuidando el físico, pues o así sea, si llegó a tal nivel de perfección desde lo que se come, eh, los nutrientes, el entrenamiento físico, qué entrenar, cómo moverse, que ahora se está avanzando hacia el desarrollo de dónde poner la atención en un juego, o dónde poner la atención en una performance artística, deportiva, lo que fuera. Entonces, manejo la atención, entonces manejando la atención la pongo en neutro y ahí logro percibir por intuición cuál va a ser mi siguiente inspiración, diría yo. Porque ahí de repente... Eh, cuando vimos a esta nena que estaba grabada, eh, cuando tuvo esa, esa situación, un rato después estaba cantando como los dioses, y cuando le preguntan, pero ¿qué estabas haciendo acá? Que, que estabas totalmente inspirada y compenetrada. Y ella dijo, estaba haciendo la alineación, la alineación de hemisferios, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Las emociones siempre te interfieren, las emociones siempre se meten en el medio, digamos, eh, no, no quiero decir la palabra malas. Pero las emociones siempre como que se meten ahí y hay que tratar de correrlas, aunque uno tenga la sensación de que la emoción, la emoción es buena o no, no. No sé ni siquiera cómo preguntártelo. Sí, lo que pasa es que como fui directo al grano no pude explicar el contexto del, del tema de las emociones. Ahora justo acabo de arrancar un curso de inteligencia emocional donde explico todo esto, así que lo tengo bastante fresquito. El tema es así. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley de desdoblamiento y decís qué es el desdoblamiento? A ver. Cuando nosotros hablamos de desdoblar, estamos hablando de separar. ¿Qué es lo que se separa? Los distintos niveles de percepción, de más veloces a más lentos. Entonces, un pensamiento es más veloz que una emoción. Por eso yo digo, si se imaginan de repente que nos abren la gatera, se termina la cuarentena y van a abrazar a toda la gente que quiere, probablemente ese imaginario le genera emociones positivas, alegría, y lo van a percibir en el, en el cuerpo. Y después de un ratito de sostener esa imagen, van a percibir que se expande el pecho. Entonces, tarda más de eh, varios segundos, yo diría unos 20 segundos para que se instale una sensación que se empieza a convertir en emoción. Ahora, si de repente yo tengo una cuenta matemática, justo esto lo, lo expliqué ayer en el vivo de ayer, eh, 10 más 10, 20, entonces ese 10 más 10, 20 es mucho más rápida la respuesta, o sea, el plano mental es mucho más veloz que el emocional, pero el plano mental se desdobla en el emocional, o sea, el plano mental eh, en cámara lenta tiene una repercusión a nivel intensidad en las sensaciones, en las emociones, en los sentimientos, entonces una emoción sería como el sabor de un pensamiento, ¿sí? Yo tengo una imagen mental y de repente tengo ese sabor de esa imagen, abrazando a alguien y, uf, y lo siento intensamente. Ahora, si yo me imagino abrazando a alguien pero no sostengo la imagen, se van a dar cuenta que no hay tanto sabor en la comidita. La, la imagen no dispara tanta sensación. Entonces, el tiempo que yo mantengo una imagen en mi percepción, es el tiempo que se va a intensificar esa sensación o esa percepción a nivel de las emociones y a nivel de... Eh, las sensaciones se hacen más intensas cuanto más perdure. Por eso una persona que permanentemente tiene imágenes de cosas que pueden pasar negativas, empieza a entrar en un estado de estrés. Entonces, con lo de la cuarentena, lo primero que te dicen es tratar de no ver tanto noticiero, de tantas noticias, de tener miedo, porque lo que vas a generar es un estado de estrés que lleva al pánico, entonces, muchas imágenes mentales eh, eh, pueden despertar, que justamente por instinto yo tengo una reacción de estrés ante una amenaza, ¿no? cuando los recursos que tengo no alcanzan para eh, solucionar la situación eh, de la circunstancia, ¿no? de, de, de lo fenomenológico de lo que estoy viviendo. Entonces, grados de desdoblamiento son grados de división de la percepción en tiempos más veloces y más lentos. En este caso, pensamiento es más veloz, emoción es la, el sabor del pensamiento, de pensamiento, energía en movimiento, digamos, de esa imagen de pensamiento, y después en el cuerpo físico a largo plazo yo me puedo agarrar un ataque de estrés y después tener segregación de jugos gástricos, úlcera, ¿sí? Como repercusión a esa emoción sostenida en el tiempo, que se repite y se repite y se repite, termino teniendo una consecuencia en mi organismo. Entonces eso ya lo tratará la biodecodificación, la sintomatología física como expresión de algo que yo o imaginé conscientemente, pero acá está la parte interesante, tenemos un inconsciente que también genera imágenes auditivas, sinestésicas o visuales, como dice la PNL, ¿no? la programación neurolingüística. Eso significa que esas imágenes que yo tengo, auditivas, sinestésicas o visuales, cuando estoy soñando, yo ni me entero que las tengo, pero voy a tener las emociones de esas imágenes y de repente en el medio del sueño voy a despertar adrenalina, endorfina, cortisol, lo que fuera como respuesta a esas imágenes que tengo durante el sueño. Por eso es muy importante el momento previo al adormecimiento ir a dormir en estado de equilibrio y tranquilidad para que entonces durante la noche no segreguemos todas estas químicas que nos pueden desequilibrar el cuerpo y acuérdense que esto ocurre porque durante la noche después de como 110 minutos durante el estado de sueño REM ¿no? hay rapid movement eh, el movimiento rápido de los ojos y la atonía muscular, que es cuando entramos en ese intercambio veloz, estemos repasando todo lo que hicimos durante el día y dando respuestas a todo eso que hicimos durante el día. Por eso el momento en donde más equilibramos el organismo es durante la noche. Si nos vamos a dormir preocupadísimos durante la noche, en vez de equilibrarnos, nos desequilibramos. Porque tendría sentido, por ejemplo, si yo viviera en un estado de guerra, y que tengo que estar permanentemente cuidándome, que va a caer una bomba, va a venir un, me van a atacar, van a entrar a mi casa, ¿entendés? entonces ahí sí tiene sentido que yo durante el sueño esté atacado o esté en estado de alerta, pero no es la situación. Entonces es muy importante irse a dormir en un estado de equilibrio, cero pensamientos de preocupación, ¿para qué? Eh, porque lo último que pienso antes de dormir es dónde va a ir el procesador o el doble cuántico a buscar... A ver qué miércoles pasó durante el día, o qué pasó, qué preocupaciones tuve durante el día, que las tiene que ir a solucionar, que las tiene que ir a resolver. ¿sí? Entonces, eh, este, esos serían los que nombré tres planos de desdoblamiento ¿sí? y un cuarto sería el doble cuántico, donde está el procesamiento del doble cuántico, que es mucho más veloz. Que el mental es subconsciente, ¿sí? Y imagínense que puede recibir información un millón de veces más rápido y recorrerla y traernos respuestas un millón de veces más rápido que lo que podemos procesar a nivel consciente. Entonces, ¿para qué vamos a poner nuestra atención en tratar de resolver algo? ¿No? Complejo si tenemos al doble cuántico procesando un millón de veces más rápido. Para eso se si lo entregamos a él, le decimos toma el volante, maneja vos, y cuando encuentre la respuesta en esta cuarentena, tráemela. O sea, le podemos pedir que nos traiga respuestas a, a todas las cosas, incluso esas que decimos, estoy reempantanado, no sé cómo voy a salir de esta situación. O sea, cosas como, que las vivimos como, eh, así como, wow, no tengo respuesta para esto, digamos, esta, esto sería perfecto. O sea, uno se va a dormir y verdaderamente, en entre y la respuesta, y la respuesta viene. Exacto, más que pedirla, y esto yo siempre lo, lo, lo pongo como, como una diferencia enorme, una cosa es pedir y otra cosa es entregar, una cosa es entregar mi percepción de conflicto, yo creo que tengo un conflicto de supervivencia, pero mis partes abstractas, porque acuérdense que si estamos hablando ya del doble cuántico, de que antes llamaban ángel de la guarda, o alma, ¿sí?, para frecuencias superiores de conciencia, o para el mismísimo origen, que es punto cero, o la nada, el origen de todo lo que existe, como dicen ahora en física, un punto de vacío se genera energía infinita y todo lo que existe, entonces, para esos planos no hay un conflicto, no hay un conflicto de supervivencia, porque esos planos no viven en el plano físico, en el plano del cuerpo físico, entonces, para mis eh, frecuencias desdobladas de planos superiores de conciencia, en donde no hay un cuerpo físico, no hay un conflicto de supervivencia básica. Entonces, yo, el momento que empiezo a reconocer que existo en distintas frecuencias, en distintas velocidades y que algunas de mis eh, frecuencias de, de percepción o de observación de realidad no son conscientes y no existen en el plano físico, ya se me empieza a mutar la neurología, me a, se me empiezan a borrar los programas básicos de supervivencia. No porque no vayan a existir cuando los necesite, sino porque no va a estar mi percepción condicionada permanentemente, como suele hacer el cerebro, condicionada para siempre estar mirando lo que necesito para sobrevivir. Eso es para lo que está entrenado el cerebro, para lo que está programado, y si se dan cuenta durante el día, absolutamente todo lo que hacen tiene como fin último <ríe> satisfacer esa necesidad, ¿no? De ir a trabajar, ganar dinero, este, hacer ejercicio físico para estar bien, eh, comer, eh, relacionarse hombres con mujeres. O sea, todo tiene que ver con los instintos de alimentarse, eh, o dormir para descansar y recuperar el cuerpo, o hacer el ejercicio físico para que el cuerpo esté saludable, o relacionarme con otros para tener un grupo de pertenencia y sobrevivir. Entonces, hay pocos momentos en donde yo realmente me siento más allá de mi cuerpo físico y me conecto con mis partes eh, o, o mi conciencia más abstracta o con aspectos míos más, como le pueden llamar en espiritualidad, espirituales, y de repente me conduzco de otra manera, por ejemplo, con preguntas de, de otro tipo. En vez de preguntar, ¿cómo voy a hacer para generar dinero en esta cuarentena para poder sobrevivir y, y comer?, ¿no? que sería una respuesta de supervivencia básica, o una pregunta más relacionada con aspectos más abstractos sería: ¿para qué estoy, estamos viviendo una cuarentena mundial? ¿qué oportunidad hay de toma de conciencia de otros aspectos de nuestro ser, siendo que nos están obligando a parar, <ríe> que nos están cambiando la realidad de un día para el otro, que nada de lo que he sido me sirve, porque ni siquiera puedo abrazar a otra persona, no puedo salir de mi casa, no sé si voy a comer el día siguiente, no sé si voy a tener dinero el día siguiente, o sea, es todo como una... Eh, nos, nos cambiaron los programas de... De, de, automáticos, y yo podría poner el foco en, digamos, en un estado de alerta para ver ahora cómo voy a solucionar este problema de qué voy a comer, eso sería una opción, pero también otra opción sería, simultáneamente, si esa es la opción que elegiste, <ríe> o, o la que te sale, simultáneamente preguntarme, ¿qué puedo aprender de esta cuarentena? ¿Qué puedo aprender de este tiempo que tengo? Ahora en donde paro y me puedo dar cuenta de un montón de cosas que cuando estaba corriendo en el día a día no no tenía la posibilidad de percibir ni darme cuenta. Entonces es como una oportunidad de toma de conciencia en donde nos dejan confrontados con esas situaciones que teníamos sin resolver, ¿no? Y dice, bueno, ahora entre estas cuatro paredes vas a tener que enfrentarte finalmente a todo eso que no estabas resolviendo porque estabas muy apurado. Malín. claro y, pero, pero la gente ponele que no tiene esa percepción o sea, alguien que nos está mirando que está enroscado todo el día ahora con la cuarentena o con la vida misma de cualquier cosa que no tiene la percepción de decir no, no, che, pará, pará, tengo que dejar de enroscarme y, y hacer la pregunta paralela la, la, la pregunta que corresponde o ver desde otro lado hay ejercicios hay, hay no sé, o, o vos a veces te, te acostás pensando que lo estás mandando y resulta que no lo estás mandando a ningún lado. <ríe> hay, hay como ejercicios para eh, calmar la cabeza o hacer la pregunta correcta. Porque si a vos te dicen hacer la pregunta, no es tan fácil hacer la pregunta que tenés que hacer. ¿Qué pregunta hago? No sé, yo quiero saber qué voy a comer mañana, ¿entendés? Está bien. Bueno, una cosa es hacer la pregunta sabiendo que eso es un aspecto de tu ser que se está preguntando cómo sobrevivir al plano físico-biológico. Lo que pasa es que una vez que vos integrás, que tenés otros estados de tu ser que cuando desaparece tu cuerpo físico-biológico siguen procesando información y, y, y, y siguen coexistiendo en un, una frecuencia de información y energía, ¿sí? ya no te preocupa tanto, digamos, eh, el si sobrevivís o no en este plano. No es algo que hagas a propósito, sucede espontáneamente. Ahora, Sabiendo esto, ya ahí estás cambiando tu modo de percibir la realidad, simplemente siendo consciente de esto, siendo consciente de otros planos tuyos más abstractos. Entonces, lo que yo hago es entender que esta inquietud mía tengo que ver con un plano de mi, de mi existencia, ¿no? Con el plano físico, ¿no? O con un, algunos planos de mi existencia, que son los físicos. Ya sabiendo esto, me relaja un montón me deja de traer programas de supervivencia básicos del pasado, que eso es lo que van a venir si yo me siento en pánico porque no va a haber comida, y me empieza a traer posibilidades del futuro que son inimaginadas, son creativas, se pueden sincronizar posibilidades nuevas que nunca se me hubieran ocurrido. Porque acordate que cuando estamos pensando en supervivencia, el que está trabajando es el, el cerebro en, su, en sus respuestas instintivas y estamos procesando lento. Y las respuestas que te traen son más respuestas de pasado. Si yo, en cambio, entrego, la verdad que estoy preocupada por estas cosas, pero me doy cuenta que eso es un aspecto de mí, es una distorsión, es un error de percepción. Yo soy mucho más que esto, soy todo eso, esto más los otros planos también, y lo entrego, probablemente me empiecen a venir a mí, justamente, otro tipo de soluciones muy creativas que nunca se me hubieran ocurrido. Por ejemplo, empezar a trabajar online, vender cosas en mi barrio para ofrecerles, para no sé, desayunos. Eh, la gente ahora empezó a vender comida en mi barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas respuestas de alta velocidad o que no existen o que son de aspectos creativos solo pueden venir a mí si yo dejo de estar preocupada por la supervivencia básica y los problemas de pasado y me siento más allá de un cuerpo físico que tengo otros aspectos de existencia. Entonces, si si hago eso, probablemente eh, el cambio de preguntas y el cambio de relación con estos aspectos ya me va a traer otras respuestas. Es como si en el universo fuéramos un juego de preguntas y respuestas. Me hice una pregunta de cómo sería existir, entonces estoy observando mis, con mis experiencias cotidianas eh, experiencias más dolorosas, más agradables, más amorosas, más tristes, eh, por un lado, ¿no? Pero por otro lado... Tengo otros grados de conciencia, por ejemplo, las de mi aspecto de, del alma, o doble cuántico, como lo quieran llamar ahora, y aspectos de emocionales y aspectos mentales que también coexisten y pueden tener otras respuestas que me puedan ser eh, este, respuestas más abstractas, me van a traer respuestas más existenciales de un nivel de mayor profundidad que no sea solamente el aspecto físico-biológico. ¿Sí? Me parece que la hemos perdido a Martina perdió. Yo lo que te iba a preguntar sí. era, eh, si querés vamos redondeando, pero yo lo que te quería preguntar era eh, acerca de, no sé, derivar eh, nocturno, pero después de esta derivación se empieza a transformar en el, en el, en el día de tu día a día. Hace, que jugás muy bien al tenis, y que haces esto para, para el juego, eh, que no es solo derivar en la noche, sino que también está, esto uno lo puede aplicar a medida que va avanzando en el día a día, en el instante, del minuto a minuto. Sí, eso se puede aplicar, como os digo yo, online. Es permanentemente estar consciente de que vivimos en varias eh, frecuencias de observar realidad, entonces eh, que mientras yo te estoy hablando a vos, mi cuerpo... Se, solo es otra inteligencia percibiendo y autoorganizándose sin que yo le diga cómo lo tiene que hacer, pero también hay aspectos eh, más eh, universales o que tienen una captación de realidad con un contexto mayor, que son también mis, mis planos de frecuencias más veloces que también están captando realidad. Con que yo en el día a día eh, haga esta alineación que yo les dije, ¿no? esto de sincronizar hemisferios, eh, a ver, espera, vamos a admitir la Martina de nuevo, acá está, esto de sincronizar hemisferios, justo me había hecho esa pregunta, ¿A ver? sí Marto la recuperamos, eh, estaba preguntando Lu, eh, eh, ¿qué se puede hacer? Luisa preguntaba, ¿qué se puede hacer en el día a día? ¿qué herramientas hay? ¿no? Con, con este tema de de entender que vivimos en varias frecuencias en simultáneo en varios tiempos a la vez. Simplemente ser más conscientes de que estamos percibiendo realidades inconscientemente, sin darnos cuenta, ya eso nos hace que nos empiecen a caer fichas y empiece a llegar información de cuál sería nuestro paso a seguir para nuestra evolución y para solucionar los problemas que creamos que son problemas. Esto que les dije de imaginarse la, la línea... ¿No? Que es la sincronización de hemisferios en el momento que estoy cargada con emociones, preocupaciones o pensamientos, eso funciona muy bien, yo lo uso jugando al tenis, eh, lo usa, eh, no sé, mi hijo estaba jugando el otro día, una competencia y también estaba desconcentrado, tenía miedo de perder, competir se comparaba con el contrario, yo digo, no, no te compares con el contrario, jugá tu mejor juego, haz tu mejor posible juego en el presente, Enfócate en el presente y se te van a sincronizar todas tus habilidades de, que aprendiste en el pasado para ese juego más las distintas posibilidades futuras creativas como cuando uno ve un jugador de fútbol que de repente hace un gol que dice cómo hizo se inspiró bueno básicamente lo que hizo fue entrar en un estado de fluir creativo en un estado de sincronización de hemisferios donde toda la memoria pasada se sincronizó con las nuevas posibilidades que te están dando en el presente y de repente ¡tuc! Eh, actuó como por intuición que no es racional es esta sensación de que sabemos pero no sabemos cómo lo hicimos ¿no? y decimos, no sí, sé Tienes que ser ni un cantante ni un mega deportista. En la vida normal, muchas veces pasan esas cosas que, que no puedes creer lo que te pasó. Totalmente. Que decidiste, decidiste tomar otro camino o agarrar algo, no sé qué, y te agarra como esa sensación de ¡Ah! no puedes creer lo que te pasó. Es así. Eso es cuando empiecen a entender que estos no son casualidades, sino que son respuestas de alta velocidad de nosotros mismos en otro espacio-tiempo contestándonos la, las preguntas rápidamente, velozmente, y la respuesta nos va a venir a través de una resonancia o una vibración en el cuerpo, en donde ya más o menos tenemos intuitivamente la respuesta, pero no le podemos poner palabras. ¿Por qué no le podemos poner palabras? Porque las palabras es un procesamiento muchísimo más lento. Entonces, hasta que yo puedo ponerlo en palabras, va a pasar justamente eh, una bajada de velocidad, de una información de alta velocidad a una información captada por nuestro cerebro, ¿no? Masa, nuestro <ríe> cerebro eh, biológico que procesa mucho más lento y todo lo tiene que poner en polaridad, ¿no? En cambio la intuición es como que yo percibo algo integral, ¿no? Una respuesta integral, son tantas sensaciones e información que si yo lo tuviera que poner en palabras podría estar días enteros describiendo. Si yo ahora les digo, imagínense, no sé, la imagen de la última película que vieron, ¿no? Y de repente eh, eh, tienen que describir esa imagen. ¿Cuánto tiempo estarían para describir esa imagen, no? Los colores, lo que pasó, lo que pasó en la escena, lo que dijeron en la escena, eh, no sé, el, el perro que pasó en el fondo, océano, son tantos que estarían para una sola escena de esa película hablando muchísimo tiempo. Bueno, lo mismo pasa con la intuición. Me llega de alta velocidad. Eh, cuanto más nos familiaricemos con que este es nuestro lenguaje de intercambio con el doble cuántico o con nuestro eh, observador más veloz, eh, más lo vamos a ir integrando y más vamos a entender cómo funciona. Las respuestas en general, cuando vienen de la intuición, van a ser algo nuevo que voy a decir, ¿cómo no se me había ocurrido antes? ¡Wow! No lo puedo creer, se me solucionó como por arte de magia. Mirá qué casualidad voy a decir. Yo estaba justo buscando respuesta a tal pregunta y me apareció esta respuesta. Bueno. Yo ya me dejo de sorprender, y con Lu también. Con Lu, Lu hizo el curso de la abundancia y, y también me contaba cosas que le pasaban que decía no, no se puede creer, o sea, se te sincroniza todo. Yo después de dar un curso de abundancia de tres suscriptores que tenía de YouTube por día, eh, diarios, pasé a tener 300 por día. Y de repente, nada, ahora tengo 15 mil, un millón de visualizaciones, pero fue esos días después del curso que no sé qué... ¿Qué pasó? Nunca lo entendí, pero evidentemente algo se abrió y traje abundancia de esa o atraje abundancia de esa manera. En realidad, la abundancia, que, ¿no, Lu? Es Lu que hizo el curso. Es un, estado, es un estado de vibración. Yo vibro en un estado de abundancia y ahí la energía viene a mí. Cuando yo estoy en un punto cero de vacío, las posibilidades vienen a mí. Por eso yo digo, hagan su máximo potencial. Dense cuenta justamente ahora que tienen un poquito más de tiempo algunos, en qué es lo que más saben hacer los que aman hacer. Y cuando estén haciendo lo que aman hacer, la energía va a venir a ustedes para que eso se materialice. Porque cuando yo estoy resonando en mi más alta frecuencia, que es ese distintivo que tengo de todos los demás, y no me comparo, ¿no? No me comparo. Entonces ahí va a ser que todas las posibilidades van a venir a mí para que yo concretice ese, ese proyecto, para que se lleve adelante. Y decir, mira, justo me llamó fulano que me quiere ayudar a, a hacer esto, o justo eh, se me abrió un crédito para comprar un local, o justo me llamaron de la tele para una charla y esa charla me aumentó los, eh, los fans. En, entonces, o justo me agarró la cuarentena y yo que quería trabajar online... <risa> cursos que no quería dar presenciales, los quería dar online, de repente me llamaron para dar cursos online, entonces en vez de yo ir a buscar y tocar puertas, vinieron a mí las posibilidades, ¿no? Entonces, esas cosas pasan cuando uno justamente deja de tratar de resolver las cosas a nivel racional y le permite que por intuición lleguen nuevas respuestas, yo lo entrego, confío, pero si estoy alineada con mi origen, estoy alineada con mis potenciales y con esto que vine a hacer y a aportar a la humanidad, ¿No? Yo siempre digo que venimos a aportar como una red inteligente donde cada uno es un nodo que aporta desde lo suyo a esta gran red global, ¿no? A veces lo, lo imagino como una red electromagnética alrededor del planeta donde nos conectamos todos como si fuéramos la neurología o la conciencia del planeta, y como si fuéramos una especie de traductores, ¿no? Entre el planeta y este... Y, y, y bueno, sí, soltierran, solos en el medio traduciendo y generando conciencia. ¿no? Entonces, esta me parece que es una oportunidad para tomar de nuevo conciencia de que somos parte del planeta y no abusar de, del planeta, sino eh, simplemente, con todo el respeto que, que, que nos merecemos como parte del planeta, re, eh, eh, proteger a nuestra propia especie. Yo no creo que al planeta le pase nada porque... Eh, es mi opinión personal, porque intoxiquemos el planeta con el planeta, como dice George Carlin, que es un cómico que falleció y que lo dice tan divertido, porque dice, el planeta nos puede sacudir como perros a las pulgas y desaparecemos como especie, como desaparecieron los dinosaurios. Los que nos estamos dañando somos nosotros. El planeta se autoequilibra, no se preocupen. El tema es qué hacemos nosotros con la oportunidad que tenemos de vivir en este precioso planeta y con esta preciosa vida. Eh, Así que bueno, esa es mi invitación si nos llevamos a algo más, eh, una conciencia un poquito más profunda ¿no? De, del día a día, que del día a día. Así que bueno, el consejo para esta noche que quedan poquitas horas es que se vayan a dormir, que entreguen, que se duerman en paz, tranquilos, y mañana hasta el otro día. Sí. Sí, y mañana esténse atentos. Esténse atentos y esténse atentos por la siguiente cuarentena, todo lo que entregan. Este, fíjense qué respuestas vienen, ¿no? Por intuiciones, por percepciones, por caídas de ficha, por darse cuentas, por cambiar el sentido, por cambiar la manera en la que ven la realidad. Eh, por sí, sí, por respuestas que traen otras personas. Así que esa es mi invitación y cualquiera que me quiera consultar tienen en mi página web, malivitale.com, pueden... Eso, eso te iba a preguntar. Sí. Eso te iba a preguntar. Pueden probar una consulta gratuita. Yo quería que cuentes un poco esto que... Eso, yo quería que cuentes un poco, porque está buenísimo, yo porque la, la conozco a Mario hace mucho, pero está muy bueno porque ella te da la posibilidad de los cursos, por un lado, pero por otro lado también pueden hacer consultas, trabajar individual con vos, ¿o no? Sí, yo estoy dando sesiones en inglés y en castellano a todos lados del mundo, desde Canadá, Australia, este, Venezuela, Colombia, todos los lugares de Argentina, Uruguay, México, España, eh, online a todos lados, desde los que son las sesiones individuales y también los cursos. Los cursos que doy son el doble cuántico, que es todo lo que hablamos hoy, abundancia, que también hablamos hoy, y anticipación en el deporte, y también como soy abogada... A veces me consultan como abogada aplicando esto de la lógica jurídica convergente, que es una manera de resolver conflictos eh, legales, pero los tomo prejudicialmente como mediadora, que, que, que también lo aplico desde la mediación. Y, y ahora acabo de lanzar el de inteligencia emocional. Así que todos esos son los cursos disponibles en la página, pero el que quiera entrar y hacer una consulta gratuita, malivitale.com, pones probar consulta gratuita y yo te contesto un audio de 5 minutos por WhatsApp y también pueden suscribirse gratuitamente a los boletines que no estoy enviando en este momento porque no tengo tiempo para todo, pero voy a volver a enviar y también tienen, para seguir in, in profundizando sobre este tema en YouTube hay más de 50 videos eh, y cuando se yo... Por ejemplo, esto lo voy a subir a YouTube, probablemente, y cuando esto, eh, ah, no sé si queda grabado, ¿alguien lo está grabando, chicas? Me parece que si no lo grabó nadie, no voy a subirlo a YouTube, lamentablemente, porque no lo grabé, me olvidé de grabarlo. Eh, bueno, entonces no voy a subirlo a YouTube, pero ahí ya está una lista de 50 videos, que cada vez que subo uno nuevo, les avisa si se suscriben eh, que hay un video disponible. Así que, y ahora estoy en Instagram, pero en Instagram estoy chapoteando mal, El que quiere ayudarme con Instagram, por Dios, es bienvenido, eso sí es un pedido al origen. ¿Cómo hago para desplegar todo este potencial y todo esto tan lindo en Instagram? <risa> o en la me mejor manera posible, porque la verdad que no me animo todavía a hacer estos vivos, eh, cada vez que lo quiero hacer no aparezco, se borran, no sé. Este, bueno, por ese lado. Y, Ay, me, y también sí. está dando cursos, está dando cursos también a, a no, los decías al principio. Ah, sí. Como para profesionales. Sí. Un poco, poco eso, sí, ahora se lanzó para counselors en Instituto Olos, que es donde yo estudié, que tiene más de 30 años, Olos Capital. Eh, es el primer instituto de counseling que tuvo Argentina, Olos. Eh, ahora está dividido en, en Capital y San Isidro. Yo voy a dar en Capital, pero como por la cuarentena los voy a dar online. Es desdoblamiento del tiempo y doble cuántico, pero específicamente para counselors. O sea, que está pensado para que lo puedan utilizar. De, porque yo soy counselor, no lo conté, pero soy counselor. O sea, facilitamos procesos de desarrollo personal eh, para poder sortear obstáculos, para poder pasar crisis eh, y, bueno, para desplegar talentos justamente. Entonces, está específicamente diseñado para counselors. Lo voy a dar online y va a incluir sesiones en vivo. Y después va a incluir una sesión individual también y para poder chequear que estén todos los conocimientos integrados o lo que queda de dudas. Y esto ya está publicado en la, en la página de Facebook de, de Olos, y creo que lo están mandando por mailing. Todavía no lo vi en el Instagram, pero habría que ponerlo ahí también. Y me gustaría, antes de despedirme, que ustedes me cuenten un poquito qué están haciendo ustedes, que es tan maravilloso también allá en las dos argentinas en República Dominicana talentosas argentinas de exportación. Yo me vine primero, yo me vine primero y después me la traje a Luisa, al Caribe. ¡Ja! Y También siempre lo que estás, estás diciendo vos, dando clases de, de yoga y entrenamiento en vivo, en persona, y bueno, esta cuarentena nos ha llevado a entrenar online. Y la verdad que está buenísimo. Está buenísimo, eh, porque es una manera diferente. Buenísimo. Eh, de, de nosotras también reinventarnos y ver cómo hacemos y ver cómo seguimos dando las clases juntas y seguir corrigiendo, mirando el teléfono así chiquitito. Así que damos clases todos los días a las ocho y media de la mañana de yoga y de entrenamiento. Nos buscan a Monteverde Martí o Luisa Pope y entrenamos, hacemos yoga, mandamos videos, challenges. Y Argentina, ¿qué horario sería cuando ustedes dan la clase? Por si alguien le interesa tomar la clase. Nueve y media. ocho y media de la más. mañana. 9 y media de la mañana, Argentina. Un horario perfecto. Pero además, ¿ustedes tienen un recorrido en comedia musical o no? Son las 12, conductoras, artistas, cantantes, sanadoras. ¿Eh? Ayer empezamos haciendo teatro, del teatro al yoga, del yoga al entrenamiento. Eh, yo trabajo en ESPN soy conductora de un programa de polo hace 15 años ya, ¿sí? este, así que sí, hacemos un poco de todo. como vos, un poco de eso, como el otro, viste, vamos así, surfeando la vida. Sí, entrené a algunos polistas también que querían mejorar el hándicap, pero qué lujo tenerlas ustedes, entrevistadoras, aparte se nota Martina como Valgrano, viste, como buena conductora de televisión, ahí, pum, Yo como persona, las dos, como, las dos. Como, como persona normal, supuestamente. Ajá. Como persona normal que no entiende, siempre que yo no lo soy. <ríe> locales, ¿no? Bueno, Luisa es sanadora, ella está ya en, en otros planos muy, muy, muy superiores, ¿no? La sanación de Luisa va por otros lados. Yo soy sanadora, yo, yo soy sanadora hago Reiki, eh, me formé en Reiki, pero, pero bueno, trabajo también con cristales y trabajo... Eh, haciendo, bueno, yo le digo healing coach Básicamente es esto, es como una recalibración Como una realineación eh, de hace, de hace muchos años, lo que pasa es que tardé un poco en decidirme a, a, a desplegarlo Y desde que vivo acá, debe ser también por las frecuencias Y por la conexión y por haberme mudado a otro país y demás Se amplificó la, el, el grado de sanación eh, y de telepatía y de conexión enormemente wow. o sea que, eh, que, que acá se amplificó mucho más eso debe ser por todo esto no obviamente que es por todo eso eh, así que a, a, ahí estamos a, Mira. acompañando a la gente y un poco entrevistarte a vos y estamos haciendo como un ciclo de, de entrevistas y de, y de traer a toda la gente, por ejemplo, en este caso, mucha gente con la que yo estudié o con la que yo trabajé en lo personal, porque en realidad siempre es para uno primero eh, y después para compartir, eh, porque nos parece una oportunidad, eh, mismo para todos nuestros alumnos y las personas con las que muchas veces nos, nos vemos en una clase y no tenemos tiempo de compartir todo esto, y nos parece una super oportunidad de tomarnos el tiempo para poder hablar con, con gente que no... Claro. Está buenísimo, está buenísimo. Tendríamos que hacer, porque este me parece que al final no lo pudimos grabar, es una pena. Pero podríamos saludar a la gente, ¿no? A ver si ustedes tienen alguien en el chat. Ahí está María Eugenia Ocampo Gutiérrez también. Sí, Benito, María Arcilia. Ustedes no lo tienen en el Facebook de ustedes. Ah, a ver si. Sí. Ahora entro de nuevo. Lo había sacado porque me salía doble voz. Ah, sí, dice: hay que tener, hay que estar bien hidratado entonces, me ponen acá. Sí, cuando la información fluye en el agua del cuerpo, así que está bueno estar bien hidratado. Este es un, un momento de bajada de información impresionante, conectados así con frecuencias más altas y para adaptarse está muy bueno tomar agua, estar hidratados, también estar al sol. Eh, yo tengo entendido que está habiendo explosiones solares y que nos estamos adaptando biológicamente a un cambio de, de frecuencia, ¿no? De frecuencia Schumann. Entonces... Es importante eh, también este tiempo para dormir, para descansar, para hidratarse, para tratar de conectarse varias veces al día con, con cierta toma de conciencia, para estar al sol, para poder como hacerse estas preguntas más abstractas, ¿no? De qué sentido tiene nuestro paso por aquí. <risas> bueno, yo me de Mali, estoy ansiosa porque sea la noche y acostarme a dormir en paz a ver qué me pasa en <risas> Contame después. Es la primera vez que diga, que sea si de noche, noche, me, queda a dormir, me queda Mirá, ah, me muero de curiosidad, después me, por favor, contame. Me encantan cuando consultantes míos me dicen, no sabés lo que me pasó, y yo estoy, ¿qué te pasó? Y después, claro, tengo un video que, que en el YouTube que dice, el YouTube es María Laura Vitale, no les comenté. Y Mali Vitale es en Facebook y arroba Mali Vitale es en Facebook e Instagram. Bueno, y en YouTube hay unos videos que dicen. ¿Qué sucede cuando empezamos a integrar la ley de desdoblamiento? Cuando empezás a entregar, derivar, durante el día y durante la noche, ¿no? También, durante el día, ¿te acordás, de Lu? Fragmento 25 de cada segundo. Y bueno, cuando haces eso, te empiezan a pasar cosas, empezás a percibir las realidades de otro lugar, y un montón de otras cosas que les explico en ese video, que es ley de desdoblamiento para qué, o efectos. Y ahí explico un poco qué te pasa cuando cuando empezás a integrarlo. Así que cualquier cosa, mira ahí que vas a enterarte que si lo que está pasando tiene que ver con eso. Pero de todos modos, después pa pasamos datos. Así que te mandé la invitación por Facebook y nos, nos podemos vale contactar tiempo, por Instagram. Yo, te voy a anticipar que cuando hablas con Mali, aunque sea un reportaje, lo que sea, pasan cosas. <risa> El otro día <risa> hicimos una prueba piloto y que le digo, me pasó de todo, a ver si se me pasó de todo a la noche, deliré, al otro día tuve respuestas, o sea, eh, esta mujer eh, está conectada. No, pasa de todo, se corta la luz, esa, sí, se corta la luz, estábamos haciendo el observatorio, ¿te acordás del observatorio, Luego este gráfico, que donde hago es alinear todos los hemisferios? A ver si lo tengo acá ahora. Bueno, entonces, este, estaba haciendo ese gráfico, lo estaba diseñando, y, y entonces de repente lo estábamos haciendo con una persona, y yo, esa persona, no recibo llamadas telefónicas hace un año. Y de repente llamó, adelante mío. ya decía, no puede ser. <risa> es como, siempre pasan estas cosas raras en el momento que, que estamos hablando de estos temas, ¿no? Interferencias, cortes de luz. <risa> Muy raro. Doy fe. Sí. Bueno, chicas, un placer. Gracias. Gracias por todo. Nosotras también. Seguimos en contacto.